Se han realizado diversos estudios científicos para estudiar la incidencia del déficit de magnesio en el aparato digestivo, el cual tiene las siguientes consecuencias. Lesiones gástricas, aumento de riesgo de padecer úlceras, lesiones intestinales, propensión a problemas inflamatorios y ulcerosos, lesiones hepáticas, muerte de células hepáticas y vasodilatación. Ahora, ¿cómo puedes saber si la deficiencia de magnesio está perjudicando tu sistema digestivo? En general, el cuerpo se mantiene presentando los siguientes síntomas. Malas digestiones, flatulencias, calambres en la boca del estómago, dolores del colon y dificultad en el funcionamiento del mismo, meteorismo, diarrea y estreñimiento, y dolores de cabeza producidos por problemas en la vesícula. Sin magnesio, tu cuerpo no puede digerir correctamente los alimentos. Este utiliza el mineral para ayudar en el proceso de la digestión y para ayudar a regular los niveles de otros minerales, tales como el cobre, el potasio y el zinc. También regula la vitamina D y los niveles de calcio. El magnesio también ayuda a contraer los músculos y activa las enzimas que tu cuerpo necesita para realizar la digestión correctamente. Estas enzimas a su vez ayudan al cuerpo a absorber las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono. La activación de enzimas permite al cuerpo digerir y descomponer los alimentos en partículas más pequeñas para la energía. El magnesio trabaja para producir y transportar la energía durante la digestión y regula esta digestión, actuando como un gran desintoxicante, facilita la relajación del sistema digestivo y por lo tanto previene el estreñimiento. La acidez estomacal que se produce puede ser fácilmente aliviada con bicarbonato de sodio. Agrega media cucharadita de este en un vaso con agua y bébelo, esta bebida te dará alivio de inmediato. Esta especia ayuda en el proceso de digestión. Beber esta infusión alivia inmediatamente la hinchazón causada por la dispexia. Se le atribuyen propiedades relajantes. El consumo regular de la canela mejora la digestión y elimina flatulencias y gases si es ingerida frecuentemente. Por otra parte, una de las propiedades de la canela es su capacidad para desinflamar y aliviar el dolor. Corta unas rodajas de jengibre fresco, añade un poquito de sal y mastícalo. Este remedio hará que los jugos digestivos se estimulen. También puedes preparar un té con ralladura de jengibre en polvo. De esta forma se calmará el dolor, la acidez, los gases y la hinchazón del estómago. Ayuda a mitigar los dolores estomacales. Estos pueden producirse por una inflamación estomacal. A ello se le añade la prevención del estreñimiento, la reducción de los gases intestinales y una óptima digestión. Otra opción para la mezcla es la menta que combate el dolor de cabeza asociado a la digestión si se presenta. Esta es muy útil contra las digestiones complicadas por su efecto analgésico y su poder estimulante de los jugos biliares. Usamos sus hojas secas o frescas y podemos tomarla también en infusión hasta tres vasos al día como cualquiera de las infusiones ya nombradas. Reúne las virtudes necesarias para mitigar la dispección nerviosa. Es sedante, combate los gases y te ayuda a digerir cómodamente los alimentos. Se toma también en extracto líquido o infusión, solo o en combinación con otras hierbas digestivas como la tila. Esta planta añade propiedades tranquilizantes, es antiespasmódica y protege las mucosas digestivas. El aceite esencial de la mejorana es sedante antiinflamatorio y antiespasmódico. Puedes tomar una taza después de las comidas para evitar molestias. Es un magnífico aliado para evitar la mala digestión, esta planta contiene un aceite esencial con flavonoides y taninos que desinflaman y estimulan el tracto digestivo y favorecen las funciones del hígado y la vesícula. También es sedante por lo que es eficaz cuando la dispexia tiene que ver con los nervios. Consume hasta 3 tazas al día. Espero que esta información te haya podido ser de ayuda.